Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Este, gracias por invitarme al WordCamp, para mí es, es un gusto nuevamente estar compartiendo con la comunidad de Wordpress eh, una presentación. Mi nombre es Keylor Mendoza, algunos ya me conocen, para los que no, mucho gusto. Eh, el propósito de la presentación de hoy es un poco hablarles de lo que ha sido mi experiencia trabajando en plugins con WordPress. Eh, y he querido nombrarla eh, mi experiencia From Zero to Hero, porque es un, es un concepto que se veía mucho antes en, en YouTube. Siempre, From Zero to Hero, un video dos minutos, tres minutos. Entonces, en un, un resumen, les voy a contar un poco mi historia, lo que ha sido, entonces, From Zero to Hero. Entonces, eh, sin más, les comento eh, que mis inicios, en mis inicios eh, allá por el 2013, yo no conocía nada de WordPress, nada, absolutamente nada. E incluso eh, en lo que era el área web, conocía muy poco. Entonces recuerdo que en mi primer trabajo me dieron un, un, un proyecto, un book, Booking Engine, pero digo yo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sabía, yo escuchaba el término plugins y para mí era seguramente eh, algo exagerado, digo yo, algo que seguramente nunca voy a poder hacer. Entonces lo hice como un tema, una reingeniería de un tema y, y, y de hecho ya con el tiempo eh, llegué a pensar que ya, Evidentemente, era, era mucho más fácil hacerlo con un plugin. Entonces, mis inicios fueron esos. Un, hice un tema con un booking engine, quedó funcional. Entonces, la gente dice, lo que funciona se deja así. Eh, siempre, siempre hay que mejorar y, y, y capturar qué se puede mejorar para los siguientes proyectos. Y eso es lo que mi experiencia me ha dado, que he ido capturando y mejorando con el tiempo. Recuerdo que parte también de mis primeros plugins fueron un famoso hola mundo prácticamente, donde eh, lo que ponía eran shortcuts de, de, de Wordpress y, y esas eran mis primeras funcionalidades. Me, me, me llenaba de emoción saber que, que ya estaba haciendo un plugin. Y me podía, digo, ahí fue donde yo dije, voy a, a hacer mejores plugins cada día más. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito, un resumen de lo que son plugins en WordPress. ¿Qué es un plugin? Entonces, un plugin se define como un segmento de código construido para ejecutar una funcionalidad específica. Esa es como la teoría. Ya hablándolo un poco en palabras más sencillas, lo que vamos a hacer con un plugin es encapsular alguna funcionalidad. Eh, que se yo, hablemos de, de un texto administrable, hablemos de un formulario, una galería de fotos, muchas funcionalidades. Un plugin eh, eh, tiene funciones ilimitadas. Podemos hacer lo que queramos dentro de un plugin. Y tampoco desarrollar un plugin requiere eh, conocimientos eh, demasiado avanzados. Simplemente WordPress nos, nos da la facilidad de hacer un plugin con estos dos pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, en la carpeta de, de plugins de WordPress, uno crea una carpeta con el nombre que uno quiera y estos son los dos archivos necesarios. El, el primero, el index.php, es opcional, pero ahorita les voy a hablar sobre ese. Y el otro sí es requerido. Por lo general, es el nombre del archivo, el nombre del plugin, perdón, con la extensión .php. Y lo que se ve ahí en la, en la captura es el encabezado que WordPress eh, requiere para que se pueda crear el plugin de manera exitosa. ¿Qué lleva ese encabezado? Lleva lo que es el nombre del plugin, la URL del plugin, la descripción, la versión, el, el número de versión, que ese es el que va cambiando conforme uno vaya librando nuevas actualizaciones del mismo, la versión mínima que requiere. Esto es como un, un dato adicional u opcional que se puede agregar y la versión hasta la cual se ha testeado, que este sí es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que, ten, debemos tener los plugins eh, actualizados y compatibles con las últimas versiones de WordPress. Si no, WordPress nos va a marcar los plugins como que son, que no han sido testeados. Y eso es una buena práctica que a mi parecer hace WordPress, porque así, eh, cuando uno está haciendo eh, instalación de plugins en un sitio, nos da certeza que ese plugin eh, tiene un buen mantenimiento, un buen soporte y que ha sido probado con las versiones más recientes de, de WordPress. El otro archivo, index.php, es importante porque nos va a dar seguridad. Es por seguridad prácticamente. Al agregar este archivo index.php, lo que hacemos hace, es un archivo que va a ir vacío. Uno le puede poner un comentario. Por lo general, los plugins de WordPress agregan un, un comentario eh, que dice silence Cold. Eh, los míos yo le agrego pura vida entonces eh, es simplemente un archivo vacío que lo que nos va a prevenir es de que se pueda ingresar a ver el directorio de archivos de esa de esa carpeta entonces es más que todo por seguridad las estructuras de un plugin el plugin eh, como mencioné antes, no, no requiere un conocimiento avanzado, tampoco requiere una estructura avanzada, como se ve en otros desarrollos, por ejemplo, el modelo Vista Control. Aquí no, aquí eh, pueden ser desde estructuras personalizadas, eh, un simple archivo .php, un simple archivo JavaScript, lo que sea. Incluso se pueden hacer estructuras más elaboradas o lo que se llaman boilerplates, que eh, recientemente descubrí, bueno, hace un tiempo descubrí que el, la, la línea de comandos de WordPress nos permite generar un, un boilerplate un, o un scaffold también, que se le llama. Entonces, cuando uno eh, con, por medio de la línea de comandos genera, eh, digita los comandos necesarios para generar, este, generar una base de un plugin, él ahí lo va a ir guiando para crear el nombre, le pide el nombre, eh, la versión, hasta cuál soporta, eh, hasta cuál ha sido eh, revisada la, la compatibilidad y nos genera el archivo que vimos anteriormente, el encabezado. Y, y, y es mucho, mucho más fácil. Sin embargo, eh, o como es en mi caso, yo ya tengo una estructura eh, predefinida, entonces cuando ocupo hacer uno, simplemente copio, eh, pego o extiendo el que ya tengo y uso mi estructura personalizada. Addons. Los plugins eh, pueden ser extensiones de otros plugins padres, de funcionalidades de otros plugins, así como pueden ser plugins originales. Eh, de mi lado, yo tengo de los dos tipos. Yo tengo he hecho plugins originales con solicitudes específicas de clientes llámese una galería, eh, otras cosas, así como también he hecho extensiones de otros plugins. Eh, uno muy, muy conocido es WooCommerce. WooCommerce es, es un plugin de, de, de comercio electrónico, pero nos da la facilidad de extender su, su, su core, su, su núcleo, para hacer plugins que sean compatibles con, eh, con, con el core de WooCommerce. Llámese pasarelas de pago, llámese eh, métodos de envío, entre otras cosas. Y de ahí es donde les voy a mencionar lo que son tipos de plugins. Porque eh, también el, el, un plugin no me limita a que sea de un tipo específico. Nada, es ilimitada las opciones que nos da un, un plugin y como les mencionaba antes, eh, y un, un un, caso muy, un ejemplo muy claro es WooCommerce porque nos permite hacer plugins de pasarelas de pago, plugins de métodos de envío. Este, el comercio electrónico que es WooCommerce como tal es un plugin que se, es, es compatible con WordPress. Entonces, ya como tal, ahí vemos un gran ejemplo. WooCommerce como plugin, pero también nos permite extenderlo. También hay otros plugins muy conocidos como de formularios, por ejemplo, y, y también galerías, hay infinidad de plugins. Y ahí es donde entonces entra eh, eh, los plugins que están en wordpress.org o el repositorio de plugins de WordPress. Ahí es donde entonces cualquier desarrollador... Tampoco necesita estar inscrito en la NASA para subir un plugin. Afortunadamente, cualquier desarrollador puede crear una cuenta, crearse un proyecto y subir un plugin. ¿Qué, qué, qué necesita? Simplemente eh, una estructura bien organizada, un plugin eh, que sea, sea bien leíble, para que entonces se envíe a una revisión, se envíe ese, ese plugin a revisión, y una vez que sea aprobada, una revisión manual, una vez que sea aprobada, el plugin va a estar disponible en wordpress.org. Esos son los plugins que uno, cuando está haciendo una instalación, cuando eh, busca en, en, desde el panel administrador de WordPress, agregar un plugin y hace una búsqueda, todos esos plugins que aparecen ahí, son los que se encuentran en wordpress.org. Como les dije antes, también uno puede subir sus plugins, pero es muy importante darle soporte. ¿Por qué? Eh, porque uno sube una versión y como, como se dice popularmente, funciona en mi compu, pero puede que no funcione en demás, en demás eh, dispositivos, bueno, en demás, en demás eh, sitios web. Entonces, es muy importante estar siempre revisando las compatibilidades eh, y revisarlo en pruebas, eh, en múltiples instalaciones con diferentes escenarios. Y lo que me refiero con revisar compatibilidades, por ejemplo, va de la mano con, por ejemplo, el core de WordPress. Siempre está revisando eh, que sea compatible con las últimas eh, versiones del, del core de WordPress, que también sea compatible si estamos trabajando un add-on, que siempre debe ser compatible con el plugin padre. Llámese, retomando el ejemplo de WooCommerce, si estamos trabajando una pasarela de pago, siempre debemos estar de la mano, eh, trabajando con las actualizaciones que haga WooCommerce para revisar de que el plugin no, deje ten, eh, no pierda esa, esa compatibilidad. Es muy importante siempre estar en esas revisiones. Otro dato muy importante también es que, y me ha pasado por experiencia, que uno debe trabajarlo eh, en un enfoque general. ¿A qué me refiero? Cuando yo hago un plugin, y le doy un mantenimiento y el, la revisión de compatibilidad. Yo debo trabajarlo para que funcione en múltiples sitios. Debemos tener presente que esto no va a funcionar en, en un sitio. Si está en el, en el, en el repositorio WordPress, no siempre tiene que apuntar a, a mucho. Eh, y me pasó por experiencia que yo lo subí, tal vez con, con poco eh, pensando que tal vez no iba a tener un, un, un gran auge y afortunadamente lo tuvo entonces eh, siempre pero siempre eso no nos debe desviar del propósito inicial no no es de que nos van a, a, a pedir tal vez una una compatibilidad con un plugin que, que es de pago y tal vez uno no lo pueda no lo puede hacer o tal vez sabemos que lo, lo vamos a poner a poner a trabajar para ese que nos están pidiendo pero nos va a quebrar para otro entonces Debemos tener eso muy en cuenta, debemos trabajarlo en un enfoque general y no para, para sitios específicos. Ya para sitios específicos, eh, ya sería tal vez contactar a esa persona, a ese, a ese cliente y darle una asesoría eh, por separado, pero no algo que nos vaya a afectar eh, en algo eh, eh, para los demás sitios que tengan esa, ese, esa instalación. Ahora bien, ya les hablé un poco lo que es los plugins, eh, un repaso general. Ahora sí, les voy a explicar un poco lo que ha sido mi experiencia. Ahora sí, from zero to hero. Como dije al inicio, eh, simplemente me, me gustó el, la frase from zero to hero porque la veía mucho antes en, en, libro, en, en videos. No es que me considero ahorita un héroe, un, un gurú de, de los plugins, Simplemente me, me gustó la frase. Siempre, siempre se está aprendiendo. Así que me considero que estoy en ese proceso. Siempre sigo aprendiendo. Ahora sí, mi experiencia. A lo largo de ya casi nueve años de estar trabajando en el área de, de desarrollo, me he encontrado eh, con, con muchos proyectos, muchos proyectos que han sido desafiantes. Al inicio, el simple hecho de, de decir voy a hacer un plugin era un desafío para mí. Ahora, esa experiencia que he ganado con el tiempo me da a que de una vez estoy recibiendo un requerimiento, lo voy proyectando, hacerlo como un plugin, ni siquiera como un tema. Eh, por ejemplo, que me digan hay que hacer un Booking Engine de un solo, ah, lo voy a hacer en un plugin. Eh, que es un tema custom que estoy trabajando, no importa, hago el tema, pero el, la funcionalidad del Booking Engine la hago en un plugin, porque el plugin me va a permitir, si, si después tengo problemas con el tema o si el cliente quiere cambiar el tema, ya esto me va a limitar si yo lo trabaje en un tema. El plugin me va a dar la facilidad de portabilidad. Voy a portar, voy a hacer portátil esa funcionalidad del Booking Engine para que funcione en múltiples plugins, aunque sea para un en múltiples... Eh, temas, aunque sea para el mismo cliente. Pero ya me pasó un, un caso, entonces dijo no, ahora mejor trabajarlo así. Y eso es lo que se gana con la experiencia, el poder prevenir que si ya ya me pasó prevenirlo a proyectos a futuro. Eh, esa misma experiencia me ha hecho eh, desarrollador de plugins o extensiones tanto para WordPress como para para WooCommerce. Eh, el core de, de, de WooCommerce es algo que he trabajado ya desde hace mucho tiempo atrás y, y es algo que, que lo ex, extiendo bastante en múltiples integraciones. Eh, he trabajado varias pasarelas de pago, varios métodos de envío, eh, principalmente para el área aquí de, de Costa Rica. Eh, entonces, es muy importante siempre estar con, con eso, hacerlos local pero también pensar globalmente. Y eso me pasó también con dos de mis plugins que tengo en, en el repositorio WordPress, eh, que son el WC Pickup Store y WC Provincia Cantón Distrito. Este último refleja muy bien lo que, lo que era mi pensar local en su momento. ¿Por qué? Eh, aquí en Costa Rica llamamos a la distribución de, de, de, de geográfica provincia, cantones y distritos. En muchos, en muchos lugares puede ser estado-ciudad, etcétera. Entonces, hice un plugin que fuera compatible con WooCommerce para que en el checkout nos ayudara a, a buscar esa, a que fuera más fácil buscar un código de área, un, una, un cantón, un distrito, en el flujo del checkout. Personalmente, aunque sea de Costa Rica, aunque sea de Guanacaste, yo no conozco las, los códigos de área de mi zona, ni siquiera los cantones o distritos. Eh, entonces lo vi como fue como un, un proyecto solicitado eh, eh, inicialmente para un cliente pero vi que era era una necesidad y, y entonces decidí liberarlo en, en wordpress.org pero lo liberé de manera local digo yo para que funcione en costa rica afortunadamente eh, eh, me complace eh, comentar que el plugin me ha abierto muchas puertas, eh, muchos contactos, mucha gente me ha felicitado, me ha pedido ayuda y yo, gustoso, les he, he dado esa ayuda. Y entonces vi también la necesidad de que no era solo en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasó? Lo extendí, lo, lo abrí a que fuera compatible ya con múltiples países. ¿Y qué pasa? Eh, ese plugin ahorita ha estado eh, está funcional o por lo menos que me han pedido ayuda de, de, de soporte en países como Ecuador, Guatemala y también en Lituania, me parece, sí, un país de de, de esos lados. Para mí fue wow, fue muy importante porque eh, ver hasta dónde ha llegado ese plugin que era primero para Costa Rica. Y, y ya llegaba llegado a muchas partes, es, es impresionante. El otro, el otro plugin, WC Pickup Store, es una opción de, de envío que también vi la necesidad, si una persona quiere recoger su producto en, en, en una tienda específica, pues que entonces WooCommerce me diera esa facilidad. Ese plugin nació como una necesidad porque las opciones que había en su momento eran más de lo que se quería. O tal vez no me daba lo que se quería en ese momento. Entonces lo, lo desarrollé, lo, lo liberé, pero no es solo liberarlo, es también darle ese, ese, ese seguimiento. Este sí fue pensado un poquito a que, a que fuera, que se podía usar en muchas partes del mundo y así ha sido, afortunadamente. He recibido eh, opciones de, de soporte, solicitudes de soporte de muchas partes y. Y eso es muy, muy gratificante. Eh, los invito, si quieren saber un poco más sobre estos plugins, eh, hace un tiempo hice una, una Meetup al respecto, hablando de esos dos plugins. Lo pueden encontrar ahí en wordpress.tv. Ahí está, se ve de esa manera, esa fotillo. Entonces, los invito a que puedan ver un poco más de, de mis plugins en ese, en ese video. Como mencioné antes, Subir un plugin o tener un plugin en el repositorio WordPress es muy, muy, es una responsabilidad grande. No es solo lo subo y ya, ahí lo dejo, lo abandono, no. Siempre eh, requiere mucho sacrificio, eh, requiere mucho tiempo de trabajo, eh, tanto en desarrollos, cuando nos piden soporte. Y, y, pero al final, eh, les, como les mencioné antes, es gratificante ver este las puertas que abre, las conexiones que abre, no solo local, me ha abierto conexiones eh, eh, globalmente, eh, y, y eso para mí es súper emocionante. También, me, este, por medio de, los, de las vías de contacto que yo he dado, tanto con, por medio de los plugins o por otros medios, he tenido soportes externos, y es parte de lo que, como les mencionaba anteriormente, uno tiene que hacer soportes generales del plugin. Una compatibilidad que, que yo sé que me va a afectar tal vez con el core de WordPress o con, con el core de WooCommerce, dado que ambos son addons de, de WooCommerce. Pero cuando me dicen, es que mi plugin no es compatible con, con X plugin, yo les puedo decir, es que no está hecho para que sea compatible con ese. Yo le puedo hacer una compatibilidad, hacer un un nado distinto y, y eso me ha abierto conexiones laborales internacionales también porque he dado soporte a, a personas en chipre en brasil eh, es, es, es, es muy emocionante eh, en francia el plugin ha sido traducido a, a múltiples idiomas y de manera oficial tiene tres, tres idiomas bueno el español eh, inglés y el otro no me acuerdo ahorita, pero de manera oficial también el repositorio WordPress tiene tres traducciones oficiales y no oficiales también que me han facilitado y que yo eh, puse a disposición en, en el plugin eh, como mencionaba antes la traducción a francés fue también súper emocionante cuando me contactó una persona y me dice el plugin me gustó y lo traduje si gusta lo puede lo puede ofrecer y, y claro, ahí está disponible también para el público francés y, y les digo muchas, muchas eh, soportes he dado al respecto, pero siempre de la mano pensar de que los problemas, los soportes deben ser de manera general, errores generales, problemas generales, compatibilidad generales, incompatibilidad generales. Ya cuando son cosas más específicas, pues lo ideal es contactar entonces a la persona. Darle un seguimiento, porque también eso habla muy bien de lo que es, el, el, va a hablar muy bien de lo que es el plugin y lo que es el, el desarrollador, lo, lo pienso yo. Y, y pues es, es, este, es muy buena una opción también de manera laboral y profesionalmente. Como mencionaba también en los casos anteriores, es los, el desarrollo de plugins, a mi experiencia, me ha permitido conectarme al mundo. Eh, dar soportes en, en muchas partes de, del mundo. Y, y WordPress también, en la comunidad de WordPress, me ha permitido también ex, ex, expandir ese conocimiento, ya sea en los, en los WordCamp, en los Meetup, que me gusta, me gusta colaborar, tal vez no, no tan frecuente como, como quisiera, porque no, no he podido, pero, pero sí, sí me gusta colaborar. Pero también eh, este año fue algo impactante, y eh, cuando me, me, me escriben, me escriben ofreciéndome una, una opción de un partnership, eh, una empresa de Albania me escribe eh, porque ellos, ellos se encargan de hacer reviews de plugins, de escribir blogs sobre artículos sobre, sobre plugins y de, en diferentes áreas. Y me contactaron para, para hablar del plugin WC Pickup Store porque les había llamado la atención. Entonces me ofrecieron una opción de, eh, una, de partnership y hablaron de mi plugin. Lo pueden encontrar en WP Club si, si gustan también. Eso fue, pienso que parte de algo muy, muy emocionante, muy importante. Ver el, el alcance que ha, tenido, que, que ha tenido este plugin y ver lo que empezó un proyecto, como todos, un proyecto en pañales empezó casi aquí global poquito y, y ahora están de alcanzado ver las conexiones las instalaciones que tiene ese plugin siempre me llenan de emoción porque ver todo ese trabajo y todas las, las puertas que me ha abierto tanto de manera eh, local como internacional eh, opciones de trabajo siempre van a haber eh, siempre y yo lo veo así, los plugins me, me han abierto muchas puertas al respecto. ¿Qué hay entonces más allá de lo que ha sido mi experiencia? Lo que entonces yo les puedo, les puedo recomendar, mis consejos al respecto. Eh, ya por, como se dice popularmente, por dónde no pasar. Entonces, actualmente yo les puedo dar dos, dos consejos, dos consejos generales. Uno va muy enfocado en lo que son buenas prácticas, buenas prácticas eh, de, de desarrollo de un plugin. ¿Y qué, qué incluye lo que son buenas prácticas? Yo les puedo mencionar que la estructura de código es una muy buena práctica. Eh, uno puede, como les dije anteriormente, puede hacer estructuras personalizadas. Yo subo y subo archivos, pero si no los ordeno, no es que me va a afectar el plugin, me va a afectar, la, la, la visualización o, o la lectura de eso, del, del plugin, de los archivos. Eh, documentar, documentar personalmente como desarrollador, a veces es, es tedioso o es, es aburrido, pero es importante también, no solo para quien va a usar el plugin, sino hasta para uno, eh, dado que si uno descontinúa o tiene mucho tiempo sin, sin ver un código y no está documentado pues va a tener que leerlo para entenderlo y esa es otra muy buena práctica que, que les voy a mencionar tabular siempre el código tabular y, y hacer hacerlo que sea de lectura fácil ¿Por qué? pasa por uno uno se encuentra un código y, y lo primero que tiene que hacer es leerlo como desarrollador pero si el código no está bien estructurado no está tabulado Estedioso. tedioso y tal vez nos va a atrasar en la comprensión de la funcionalidad del plugin. Entonces es muy importante siempre tabular. Eh, ya ahora los, los editores de, de código nos dan muchas facilidades para hacer esas, esas tabulaciones. Eh, de todo nos dan facilidades. También otra, otra buena práctica es eh, dejar nuestros, nuestros plugins extendibles a las a las bajo los parámetros de, de WordPress aquí por ejemplo entra muy muy de la mano el concepto de actions y filters no los abarqué porque es muy amplio pero en resumen les, les puedo decir que un action y un filter son hooks lo, lo que se llaman hooks en en WordPress y el action lo que nos, lo que nos va a permitir es es dejar eh, dejar abierta la opción de que se pueda extender eh, qué sé yo. Yo dejo un action para que eh, en la parte superior de, de la vista de mi plugin agreguen un mensaje. Y un filter es para sobreescribir Entonces, qué sé yo. Ese yo puse un mensaje, pero tal vez ese mensaje yo lo puse con una con orientado, eh, por ejemplo, por, por mencionar un ejemplo, orientado a, a, a verduleros. Pero si viene un carnicero y dice no, es que yo no quiero vender verduras. Entonces, él puede usar ese filtro para cambiar ese mensaje orientado a su área, carnicería. Entonces, es muy importante no siempre dejarlo, como se dice popularmente, con, con datos quemados. Eso es, es muy mala práctica. Siempre dejarlo todo administrable, las configuraciones, los mensajes. Pero a veces, si son muchos mensajes, pues no no nos va a ser muy una administración muy fuera de control. Entonces, ahí es donde entra esto de los filters, que nos puede ayudar para que entonces un, un desarrollador pueda extender ese plugin y por medio de los filters cambiar los mensajes, cambiar variables, etc. Sin dejar de la mano que nos vaya eh, dejarlo muy abierto en cierta área donde nos pueda quebrar el plugin. Y otra muy buena práctica, eh, y esto es un concepto que sí lo, lo, lo traigo muy de la mano desde que estuve eh, en la universidad, y es el Dry, don't repeat yourself. Esto no aplica, sin, si, no aplica solo al área de, de código. Aplica en general a muchas áreas, lo veo yo. Eh, y en el área ahorita de, de, de los plugins, por mencionarlo, no hay que repetirnos. Eh, siempre hay que optimizar tareas, siempre hay que optimizar código. Eh, una regla es CSS, si, si son dos estilos muy similares, puedes hacer una clase unificada, que entonces podamos usar esa clase En dos áreas eh, un, Una sección de código No escribirla dos veces Escribirla una vez y extenderla Líneas de código Siempre hacer entonces Si veo dos líneas muy parecidas Hacer una función que unifique ese código Pero siempre muy importante ¿Por qué? Porque entonces va a, a evitarnos Que el código sea muy extenso las, eh, Los HTML, las plantillas Que todo sea súper extenso y nos va entonces a igual a mejorar la lectura del mismo código. Y bueno, ya para concluir de nuevo, este ha sido un poco de, de mi recorrido, lo que le quise compartir con la comunidad. Siempre de mi lado está me gusta lo que es compartir y adquirir nuevo, nuevo conocimiento. Y realmente, eh, personalmente, siento que WordPress y la comunidad de WordPress es el lugar adecuado para, para eso. Así que de antemano, oh, les agradezco la atención. Muchas gracias y pura vida.